Muy buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes, 22 de abril del 2019. El primer día de esta semana laborable después del la asueto de Semana Santa. Día Internacional de la Tierra. Hoy 22 de abril. Se celebra este día para crear conciencia, cómo cuidar nuestro medio ambiente nuestro entorno, las especies y todas aquellas que están en peligro de extinción se hace conciencia para cuidar nuestra casa común, el planeta Tierra. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y compartir todo el contenido de hoy y de mañana en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis...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 de este asueto de Semana Santa. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET que nos dice que para el día de hoy hay la presencia de una débil vaguada en los sistemas bajos de la troposfera lo que está produciendo que campos nubosos sean arrastrados a diferentes regiones del de país, especialmente la región noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza ya para mañana se va a fortalecer la vaguada lo que traerá más campos nubosos y posibilidades de lluvias lluvias débiles que pueden empezar hoy en el noreste del país con estos nublados ocasionales como la provincia de monteplata monseñor nouel la vega santiago san juan san pedro san cristóbal y gran santo domingo la temperatura se va a mantener calurosa tornándose algo agradable en la noche y la madrugada, especialmente en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. Se insta al uso racional del agua. Estamos en sequía. Usar con mucho comodimiento y responsabilidad el agua. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, Día Mundial de la Tierra. Y de inmediato damos las bienvenidas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 eh, está pautado el Día Internacional de la Tierra Así Para llamar a las personas a crear conciencia Sobre la necesidad de cuidar nuestra casa común Cuidar las especies que están en peligro de, de extinción Cuidar a todas aquellas que conviven con nosotros Y proteger nuestra casa, el planeta Bien, Francis, durante la Semana Santa Telenor eh, dio seguimiento a, todo una lo, a una cobertura total muy y fue bastante abarcante, eh, la mayoría de los equipos de Telenor estuvieron ahí, los profesionales del staff de Telenor, eh, llevando a cabo esto a nivel eh, nacional. Esta cobertura que fue llevada en este feriado de Semana Santa, más de 90 horas de trabajo, un contenido variado, conciertos, documentales, evangelización, reportajes, noticias y más. Y anoche, aquí en los estudios de Telenor, pues se llevó a cabo el cierre de esta cobertura con la presencia de las autoridades en un resumen de todo lo acontecido en Semana Santa. Ahí vamos entonces a escucharlos. Y qué bueno, decíamos el día que Abríamos la programación que queríamos tener en el día de hoy números positivos. Positivos en el sentido de que fueran menores las penas, las lamentaciones que las que tuvimos en años anteriores. Y este año podemos decir, como dice el Rey, misión cumplida. La idea, el sentir de esta programación es justamente orientar, educar a la gente, educar a nuestro pueblo para que se recoja en este periodo de Semana Santa para que le dé el sentido que tiene la semana para la iglesia, para la fe que es el de reflexión, el de recogimiento el de imitar un poco el sacrificio del Señor por lo que estamos aquí ahora y en ese sentido los números que tenemos ahora son muy diferentes a los del año anterior el año anterior fue mejor que el pasado y mejor en el sentido de que tenemos menos víctimas hay menos accidentes menos muertos pienso que en la región como decía nuestro amigo Inoa el que se reportó muerto es después de las 6 y 40 que ya ha terminado el operativo por tanto no corresponde a este periodo sin embargo lamentamos su muerte y queremos llamar, decía Miguel Medina director de la universidad en este recinto del CURNE que de 150 motoristas uno llevaba casco cuando yo vengo a diario hacia la empresa generalmente vengo por la Capotillo, por ahí por la calle Nueva y me encuentro con 3, 4, 5, 6 motoristas que van en vía contraria como un desprecio por la vida sin un, sin un casco sin nada que lo proteja pero además para colmo en vía contraria pero para colmo aún y aquí tenemos a Amado que acaba de salir de la justicia cuando usted tiene un problema al motorista le dan la razón y es como premiarlo por andar en vía contraria por andar sin luz, por andar sin casco sin matrícula, sin placa entonces no es posible que sigamos construyendo una sociedad sobre esos valores sobre esas eh, inconductas entonces usted anda en un motor con cuatro personas, con la familia completa en un motor, sabemos que lo hacen por la necesidad pero podríamos hacerlo con un casco protector y con solo uno detrás y en la vía correcta, no en vía contraria entonces llamamos a la población a asumir el compromiso a que el que va en un carro se ponga su cinturón de seguridad que no lo use porque lo van a multar sino porque está protegiendo su vida que el que está en un motor lleve el casco, lleve licencia lleve un seguro que proteja su vida y si hacemos esto la próxima semana santa que estaremos aquí si Dios lo permite haciendo el mismo esfuerzo con un personal más amplio con una mayor cobertura no importa cuánto hay que invertir para que la gente pueda eh, proteger su vida. Pero si, si conservamos, si respetamos las leyes, sabremos que el año próximo, una parte de esos, de esos accidentes que hemos tenido en esta Semana Santa, que el 80%, el 85% corresponde a motores, se reducirá hasta hacerlo cero. Esa es la intención. Por ese propósito, Telenor hace la inversión que hace, el tiempo que dedica, que todo su personal arriesga su vida, que se va en helicóptero, en bote, en carro, de todas formas para llevar orientación y llevar la palabra de Dios en esta Semana Santa. Entonces, seguiremos haciendo el esfuerzo, pero que cada quien haga el esfuerzo de cumplir con la ley, de andar como manda la ley, correctamente, y tendremos menos accidentes. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a ese personal de Telenor. Que año tras año dedica su tiempo, su espacio, deja a su familia para cumplir con la misión del periodista, con la misión del informador, con ese sacerdocio. Pero igual a los sacerdotes de la iglesia católica, a los amigos de Maús, a Víctor Amado, a Rey, a todos los que de una u otra forma dan la cara aquí para que la gente esté informado. Muchísimas gracias a ustedes también que en sus hogares siguen esta programación. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Agradecer. A todo este equipo de personas que está a mis espaldas, que sin ellos es difícil uno poder eh, realizar esta labor de servicio, de información, de entrega de todos ellos. Que desde el jueves dedican lo que para muchos es un tiempo de vacaciones, lo que para muchos es un tiempo de reflexión. Ellos lo dedican para salvar vidas, para mantener informado a toda una sociedad que nos sigue a través de las redes sociales a través del internet, a través de los medios de comunicación, pero no, más, no menos importante agradecer a las empresas que han hecho de una forma u otra un poco más llevadero la inversión que de una forma u otra Telenor hace al dedicar cuatro, cuatro canales totalmente exclusivos a brindar información y a orientar. Telenor, que es una empresa que de Televisión por Cable, decide dedicar sus medios de comunicación no solo a la información, o a mantener al tanto a la comunidad, sino a educar. Eh, pudiéramos decir que después de la voz de María, somos el único medio de comunicación que se pasa cuatro días completos, buscando la manera de... con un ambiente de reflexión, de unidad familiar, y de, y de temas eh, religiosos Seguir formando una sociedad Como nosotros Quisiéramos tenerla Una sociedad más unida Más responsable Y más solidaria Realmente entiendo que estos Son, los, son parte de los valores Que nuestro Señor Jesucristo Hubiese querido que nosotros eh, Empleáramos día a día Y por eso dedicamos parte de nuestra programación No solamente a las noticias Y a informar, sino a educar en conjunto con padres, con nuestro Monseñor, que dedica su tiempo para poder traernos temas de importancia, y a las diferentes iglesias a las que hemos tocado puertas, desde Moca hasta Samaná, a los diferentes coros, quienes nos han abierto las puertas para poder grabar conjunto a ellos canciones, conciertos y temas de muchísima importancia. Eh, en fin, agradecer a todos, porque sin este eh, sin número de personas, fuese muy difícil poder realizar esta labor, que lo hacemos con todo el corazón. La unidad monolítica que ha existido en esta Semana Santa 2019, creo que ha dado sus frutos, porque realmente en más de 30 años que tengo en el servicio administrativo público, en diferentes funciones, creo que esta ha sido extraordinaria, indiscutiblemente, y ha valido la pena. Realmente, la unidad, como siempre lo dice, hace la fuerza. Y desde el grupo de rescate del CURNE, Defensa Civil, Cruz Roja, el sector salud, Defensa Civil, la prensa, todo el mundo ha estado monolíticamente trabajando para salvar vidas, indiscutiblemente. Que Ese es el principal objetivo de realmente la etapa preventiva. Tradicionalmente aparecen grandes cantidades de muertos, heridos y aunque no tenemos todavía los números finales porque hay que esperar que el regreso, que todavía muchas personas están regresando desde la playa o de las visitas familiares, etcétera, Indiscutiblemente podemos dar que preliminar un informe preliminar de que ha sido reducido en lo que concierne básicamente a la provincia de Duarte y podría irme más lejos al nordeste. El Servicio Nacional de Salud, en este caso eh, representado por la Dirección Regional de Salud, la Gerencia eh, Provincial y Regional de Salud, las direcciones provinciales han hecho su trabajo. Me conta en el nordeste con mis colegas, Samaná, María Trinidad Sánchez, el Mirabal, de que realmente han estado haciendo un trabajo encomiable, unido lógicamente a las instituciones de servicio. Eh, desde el miércoles ya estábamos haciendo calentamientos en la calle, la dirección provincial estaba haciendo calentamiento, eh, con brochure, instrucciones sobre el uso del casco protector, del cinturón de seguridad, y un material educativo, de instru un instructivo sobre lo que tiene que ver con la velocidad y los accidentes de tránsitos. Defensa Civil nos ayudó muchísimo también en la distribución de esos materiales, porque siempre hemos sido unos aliados eh, uno a uno, al igual que la Cruz Roja y el Grupo de Rescate del Curne. Realmente yo nunca había visto desde el punto de vista de la oficialidad militar y es bueno darle ese reconocimiento. Tantos militares en la calle en una Semana Santa. indiscutiblemente se desbordaron, pero asimismo Defensa Civil, ¿eh? Parecía realmente meeting donde estaban ellos reunidos. Y las partes de prevención donde estaban los grupos eh, que tenían que dirigir, eh, comandar las acciones. Realmente nos sentimos satisfechos del deber cumplido. En los hospitales siempre hubo, las emergencias estuvieron eh, cubiertas, se reforzó el personal de salud. En las áreas por donde habían eh, balnearios también se hizo lo mismo. Y lógicamente eso eh, fue una parte importante. Nos mantuvimos en comunicación constante visitando al San Vicente de Paul, que es el centro principal al igual que en contacto con las otras áreas que tienen que ver con el componente salud. Eh, agradecemos el apoyo también que nos han dado eh, todas las otras instituciones desde el punto de vista de la salud para que todo sea un éxito en esta Semana Santa 2019. Eh, Pelenor es maestro extensionista de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y su participación nos honra ...pone en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...recinto San Francisco de Macorís... ...si usted no quería revelar esa parte... ...ya, ya acabamos de revelar la verdad... ...de que nos está representando eh, bastante bien en todo este proceso... ...de garantizar la mayor información a la población... ...que creo que ha sido la clave del éxito... El haber mantenido ese nivel de información en la población y tener esos puntos con socorristas eh, diseminados en lugares incluso remotos, hablar de, de Boba Arriba, de Balneario de Boba Arriba, y tener la presencia de la defensa civil en ese lugar, eso genera un impacto positivo, eh, un llamado a la atención a las personas que están en labores eh, en diversión para que se manejen con prudencia yo creo que hay que dar gracias a Dios señores de que en nuestra provincia eh, aunque ocurren eventos eh, lamentables eh, hoy en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte no estamos eh, conmocionados como en otras oportunidades que tenemos que que observar eh, situaciones muy lamentables yo creo que bueno suceden algunos hechos pero la mayoría son menores hasta, hasta este momento y la la unidad que han logrado las diferentes instituciones eh, la solidaridad con que se han comportado entre ellos en sus labores en los diferentes puntos que se establecieron en en la provincia y el gesto que se manifestaba frente a, lo, a, los, a las personas que transitaban en vehículos de motor eh, yo creo que es algo eh, loable donde se puso de manifiesto la, la solidaridad al más alto nivel creo que hay que decir que el, las autoridades ahora que disponemos de una nueva ley de tránsito para que se entienda mejor, de movilidad vial, eh, yo creo que hay que tener mayor severidad con relación a los motoristas, porque eh, estuve durante dos horas haciendo un conteo en, en las Guasumas, en una estación de las Guasumas, y de 150 motores, 350 motores solo un motorista iba con el casco protector entonces las autoridades eh, fundamentado en esa ley de que dispone hoy la República Dominicana eh, tienen que tomar medidas para que se vaya convirtiendo en cultura de los que transitan en motocicletas el, el uso del casco eh, protector y en los informes que diariamente levantábamos nosotros en la, en la oficina que teníamos allá, la, la sala de crisis, como se le llama, la mayoría de las ocurrencias eran por deslizamiento de motocicletas. De modo que eso llama a la reflexión y creo que es oportuno llamar la atención para que medios de comunicación instituciones masivas como la universidad autónoma de santo domingo y las autoridades pues intervengamos de una manera más firme para garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito en la república dominicana decir finalmente que estamos muy satisfechos de haber participado en una jornada como esta donde con todo el amor, con toda la entrega, con toda la solidaridad, sentimos que salvamos vidas, que fue un proyecto humano para salvar vidas. Eh, quiero también resaltar ante todo todas las instituciones de socorro, es lo primero, todas las instituciones, no, no solo las 22 instituciones eh, que dieron soporte. ...apoyo a este gran operativo Un Pacto por la Vida... ...sino también a esos 45 mil y pico de colaboradores a nivel nacional... ...en nuestra provincia la Defensa Civil estuvo aproximadamente con 600 y algo de voluntarios... Eh, ...dando servicio, eh, dando asistencia conjuntamente con todas las instituciones... ...como la Unidad Rescate del Cune, que felicito al director Medina recinto san francisco al señor álvarez encargado de ese gran equipo de hombres y mujeres de igual manera la cruz roja eh, los hermanos bomberos la DGC, el ejército comando conjunto norte la policía nacional y todo lo demás que eh, y fueron un componente de esfuerzo que hicimos de mitigación antes de que llegara el día de este escenario durante cuatro días eh, pasan rápido pero para la mitigación duramos meses para que cuando llegue esta situación el día de la, la fecha de la apertura de lanzamiento de este operativo tenga y arroje un resultado como el que acaba de arrojar ha sido muy mínima comparado con el año pasado como decía una de las reporteras de acá de telenor eh, nosotros quiero eh, expresar verdad breve nosotros tenemos un director ejecutivo, el general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Palino, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Tiene poco tiempo en la institución y ha hecho lo posible de que aquellos voluntarios que están en zonas vulnerables, como acaban de, de resaltar, tengan un botiquín. Eh, quiero también aprovechar, y darle las gracias a algunos eh, clínicas, eh, centros médicos, eh, farmacia que nos aportaron medicamentos y yo formé unos 30 botiquines, no me alcanzó a otros lugares para que tuvieran y dieran una asistencia digna a aquellos que tuvieron lesionados. En esta ocasión también nosotros como Defensa Civil no brindamos la información de muertos, solamente brindamos asistencia, brindamos varias asistencias en la provincia de Duarte y ellas fueron siete, tanto por tránsito como por deslizamiento de motocicleta. Eh, la sal salud pública es la que está autorizada de informar y hablar sobre asuntos de muertos recientemente acabamos de tener una información de que hay un fallecido en el hospital San Vicente de Paul pero fue a las 6 y 40, o sea, esa se cuenta fuera del operativo para que tenga una idea eh, quiero también agradecer eh, a todo aquello empresarios que nos aportaron agua eh, logística para dar eh, a todos lo que fueron estos voluntarios que se entregaron masivamente. O sea que Salud Pública, reiterando, es la que está autorizada para hablar de muertos. Alguien me decía, pero hablen de nosotros no tenemos la autorización ahora mismo de, de dar este, este informe. gracias por sus visitas aquí. Nosotros estamos a nivel de errores de prevención directamente desde la filial de San Francisco de Macorís como auxiliares de los poderes públicos del Estado. Nosotros de las 8 de la mañana ya con un grupo más de 48 jóvenes distribuidos en, dif en diferentes puntos estratégicos donde la prevención era nuestro rol. Cada uno ahí en salida a Santo Domingo con una Alfa 17 que es nuestra ambulancia, también en salida a Nagua, también tenemos los Aguayos y también directamente hay en el COE y en base en base teníamos lo que es la recolección de datos que nosotros también la mandábamos en Santo Domingo y ese procesamiento de datos aquí que todavía está en la filial allá directamente, pero queremos ya eh, a nivel de, de, de esos vacacionistas que van llegando hacia acá, que tengan la precaución porque todavía en base y también en, en esa autopista también hay parte de nuestra región aquí en San Francisco de Macorís y también ya fuera del cactus urbano de San Francisco de Macorís, lo que es la provincia de Duarte todos esos balnearios que ya están retornando, que vengan con precaución. Estuvimos viendo un resumen extenso de todas las instituciones que estaban involucradas o parte de ellas de las que estaban involucradas en este gran operativo eh, encabezado por Telenor, que llevó cobertura a través de los canales 10, 14, 46 y 50. Algo que, que no. 56, 49 56. Algo que no comprendo y computo, es decir, no la asumo, no la acepto, es que dentro de un especio de tiempo, eh, Semana Santa, ellos tengan hechos que solamente se computan hasta las 6 de la tarde cuando está el operativo. Y todo deviene de la misma efervescencia con que gente irresponsable asume debe las calles de, debe contarse toda la noche obviamente de, como del siempre y en todo lugar en toda parte es lo único que critico de las autoridades de prevención que hacen énfasis en que en discriminar quién es parte de ese grupo de afectados y quién no pero es afectado sí ¿Ves? Sí. Eh, es decir que después, por lo demás, está correctísima. Y la, la labor de Telenor, que es la que nos eh, empodera de, de decir felicidades, la que siempre está atento y al tanto y sobre todo a tiempo en las cosas de su comunidad. Y su los gente. resultados también. Francia. Y como medio de comunicación, como decía Julio Vargas, hijo, que... Es un compromiso que asume por cuatro días, poniendo a disposición los canales de la televisión por cable, tiempo, logística, en fin. Y que las empresas, las que apoyan, reconocen esto y le dan eh, el, el espaldarazo a esta labor que realiza con la Semana Santa y en todos los eventos Telenor. Y todo el staff de, de, no. de aquí de Telenor también trabajando. No es fácil, cuatro canales eh, a tiempo completo trabajando por una causa en buena hora y ahí están los resultados, excelente. Gracias amables televidentes, esto es de mañana. Ya hemos visto la cobertura especial dada por Telenor desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. Y hoy, esta mañana, hemos tomado las primeras media hora para llevarle eh, la información. Si usted no estuvo en la zona y estuvo un tanto desconectado y ya se ha integrado, pues esto ha, ha caecido aquí en Telenor durante cuatro días. Un equipo de hombres y mujeres en las reflexiones interesantísimas, la participación de los sacerdotes, de Monseñor, eh, la exposición de canciones... Eh, brillante De grupos cristianos Incluso de artistas nuestros que, que dedican Su tiempo a, Al canto cristiano Y con ellos nos delectaron Durante cuatro días Y las constantes eh, reflexiones Y pasajes y, y menciones Y sobre todo las noticias e informaciones En todo lo largo y ancho Del de Atlántico, en el Nordeste Lo más importante que la, los hechos lamentables fueron bien reducidos comparado con otros años anteriores y eso es fruto también del largo trabajo, también de la conciencia de los mismos ciudadanos y qué bueno, qué bueno. Que y de así las suceda, autoridades que las acompañaron autoridades. En, y las distintas instituciones. Qué bueno, qué bueno que así suceda. Ya escuchamos la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola qué tal mis hermanos del alma, hola Francis, hola Fulvio, hola todos los norteamericanos Buen día, gracias a Dios presente, a Dios las gracias Aquí estamos bendecidos del todopoderoso Oye mucho trabajo, te vimos activo Así es Yo desesperado, esperando tus noticias Vladi. Gracias Fulvio, gracias Francis, como todos los años verdad, misión cumplida eh, Telenor una vez más cumple, valga la redundancia y gracias a Dios ...que nos encaminó y nos llevó por el camino correcto... ...durante estos días de asueto ...para informarle a toda la ciudadanía... ...que era lo más importante... ...y aquí estamos vivos y salvos... ...qué bueno... ...vamos inmediatamente, ¿verdad?... ...a hacerles... Eh, ...informarle a cada uno de ustedes... ...algunas de las noticias... ...más importantes, acaecidas... ...durante los últimos días... ...de este asueto ...miren, en el ámbito internacional... ...señores dictan tres años de prisión preventiva contra Pedro Pablo Zukinski. Así que el presidente de Perú, un juez impuso el pasado viernes tres años de prisión preventiva al ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por presunto lavado de activos en agravante eh, de... Pertenencia a organización criminal en un caso vinculado a Odebrecht, pese a que el exmandatario está hospitalizado. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años con problemas cardíacos como los que tiene es en la práctica una condena de muerte. Ahí está, ¿verdad? Eh, lo que ha estado sucediendo por allá contra Pedro Pablo Kuczynski. Miren, hombre armado matan a 13 personas en una fiesta en México. ¡Oh Dios! Los hombres se prepararon en la fiesta, en una fiesta de cumpleaños, en el acto de Veracruz, preguntaron por una persona y al no... Obtener respuesta, abrieron fuego contra la multitud en pleno Viernes Santos, cegando la vida de siete hombres y cinco mujeres y un menor de edad. ¡Wow! Así que impactante esto ocurrió el Viernes Santos por allá en Veracruz, México. La muerte de 13 personas por esos gatilleros. Avalancha de Lobo. Deja al menos 14 muertos en Colombia 14 murieron y 5 más resultaron heridas En un deslave que resultó o que sepultó a 8 viviendas En la madrugada del domingo en Colombia Como consecuencia de las constantes lluvias que afectan ese país Impactante, veamos Se vino una avalancha como a las 3 de la mañana, dice. Y entonces, hay mucha gente que ha fallecido porque aquí habían casas. Y por lo tanto, estamos tratando de rescatarlos. Bueno, ahí están, señores, las imágenes. Increíble. 290 personas muertas y 500 heridas en atentados, suicidas en iglesias y hoteles en Ritlanca. Una sucesión de explosiones en una iglesia o en iglesias cristianas y hoteles de lujo en la capital de la pequeña isla del Índico, Colombo y otras dos localidades causaron una matanza hasta el momento que ha dejado como víctima 290 personas, decenas de ellos extranjeros y dejó más de 500 heridos el gobierno. Acusó hoy a un movimiento islamista local de estar detrás de los ocho atentados con explosivos. Increíble, señores. ¡Wow! En el ámbito nacional vamos a ver, vamos a ver esta información. Escuchemos. Hemos ordenado arrestar a todos los involucrados en estos incidentes y hemos dado poder a todas las autoridades a cargo. No toleramos este tipo de comportamientos y tomaremos acciones contra los involucrados y también sobre nuestras deficiencias. Bueno, ahí están las declaraciones, señores. Increíble. Miren, realizan carreteo en la autopista del país tras retorno de vacacionistas. Ahí está el carreteo encabezado por las autoridades correspondientes, DGC, entre otras. Ahí vemos, escuchemos. Nosotros hemos dispuesto que principalmente en los principales tramos carreteros. Eh, todas nuestras unidades que se enviaron como refuerzo amanezcan y se permanezcan en la carretera hasta el mediodía. Esto es una integración dirigida por la DGC, pero integrada por diferentes instituciones que buscan prevenir accidentes y traer de forma tranquila y segura a los que fueron, salieron de la ciudad a pasar unas vacaciones. Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre ese... Carreteo que en el día de ayer culmina para prevenir accidentes de tránsito a propósito de la Semana Mayor. La Iglesia Católica critica a quienes pretenden perpetuarse en cargos políticos. Oh Dios! Durante el sermón de las siete palabras, veamos. Aquellos que haciendo uso del principio. El fin justifica a los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra carta magna. Pareciera que los que han sido designados para administrar justicia están trabajando para que la corrupción que se genera en las instancias de la sociedad quede impune. Ya basta de querer tenerlo todo. ...dominarlo todo y hacer de lo que es de todo un uso exclusivo. Ahí está, señores. Ahí está. ¿Y qué habrán querido decir ellos? ¿Y a quiénes se refieren? Bueno, señores, miren, en el ámbito local regional hay que decir, ¿verdad? En modo de recuento y en modo de resumen, hasta el momento los datos eh, sobre hechos lamentables ocurridos en San Francisco de Macorís y en la región, las autoridades no han querido ofrecer ningún tipo de información. Como periodista y como medio, nosotros manejamos algunos datos y les dimos seguimiento a hechos impactantes. Ayer, en la tarde de ayer, aunque no ocurrió dentro del marco del feriado, o mejor dicho, del operativo que fue establecido de seis de la mañana a 6 de la tarde, que era cuando se contaban cifras negativas. Pasada las 6 de la tarde ocurrió un hecho lamentable, la muerte de una persona. Así que en el día de ayer fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en la ambulancia del cuerpo de bomberos de aquí de San Francisco de Macorís. Un joven que perdió la vida la tarde de este domingo, luego de ser impactado por un automóvil cuando se desplazaba por la recta de Montenegro en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua. El obseso respondía al nombre de Francisco Antonio Santos, de 22 años de edad, residente en el sector de Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. El mismo falleció, caramba, tras los golpes que recibió, eh, en este impactante hecho, recibió atenciones en el hospital, pero no fueron suficientes el joven Francisco Antonio Santos, de 22 años de edad. Según los datos obtenidos, ¿Verdad? Eh, fue impactado por un vehículo, el cual hasta el momento no hay ningún tipo de descripción. Así que lamentable este hecho que enlutece a esa familia, que les llena de dolor en esta eh, Semana Mayor, en esta Semana Santa, y repito, aunque las autoridades... Han expresado de que no está dentro del de operativo de Semana Santa. Eh, se cuenta, no se cuenta según ellos, no se registra, pero sí ocurrió dentro de la Semana Santa. ¿eh? Para las autoridades no se cuenta porque no fue durante el operativo, pero sí ocurrió en la Semana Santa. Así que muy eh, lamentable ese acontecimiento y que lleva dolor a esa familia, muy impactante, coloquemos una vez más por favor las imágenes en el momento en que este joven llega hacia el hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís y donde recibe las atenciones correspondientes eh, para, y finalmente caramba las autoridades no pudieron hacer nada, no se pudo hacer nada para salvarle la vida ...a este joven... ...de los accidentes impactantes que ocurrieron... ...hay que decir que fue uno en Villarriba... ...donde un doctor... ...por allá un joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito... ...en el tramo carretero... De ...San Francisco de Macorís... ...el video... ...San Francisco de Macorís... ...en el cruce de Nagua... ...próximo al cruce del abanico Villarriba... ...sin que se registraran daños humanos... ...ahí está cómo quedó el vehículo señores... Impactante. Se trata de Benjamín David Alonso Maggi, de 26 años, quien no especificó, eh, se dice que se durmió, que se durmió caramba y mírenlo ahí como entonces, como perdió el control del vehículo en el que se desplazaba. Este joven fue, el vehículo el vehículo quedó destruido, como vemos las imágenes, y al lugar llegaron inmediatamente para socorrerle, para atenderle miembros ...de las brigadas correspondientes... ...así que lamentable entonces... ...ese acontecimiento... ...ocurrido también... ...en Villarri. ...miren... ...y de los hechos... ...estamos haciendo un pequeño recuento... ...de los hechos más impactantes... ...que ocurrieron durante la Semana Mayor... ...le propinan un palo también... ...a un hombre en la cabeza... ...durante una riña, durante el feriado... ...aquí en San Francisco de Macorís... De un palo en la cabeza, señores, fue herido este hombre durante, eso fue la tarde del sábado, en el sector Santa Ana, de donde fue la víctima también. Se trata de José de Jesús Ventura, presenta golpe contuso en la cabeza, golpe que le propinó un tal eh, Cotuel, con quien Jesús sostuvo una riña, por motivos que hasta el momento se desconocen. El lesionado, hay que decir que fue trasladado, hacia el hospital aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está. Y miren, este joven también, caramba, eh, fue trasladado. Vamos a ver el siguiente. Donde hieren de una pedrada a un joven en medio de una riña aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está este joven de 21 años, fue llevado al hospital tras recibir un golpe, una pedrada en la cabeza. Milton Junior Tineo, residente en el sector El Capacito, ...de esta ciudad, recibió una pedrada en medio de una riña durante... ...esto fue la tarde también del pasado sábado... Eh, ...hasta el momento, eh, no, eh, su condición es estable... ...y se recupera tras el golpe que recibió en la cabeza... ...son de los hechos más impactantes de lo acontecido durante la semana mayor... Eh, ...muchos, hay que decir que muchas personas... Decenas de accidentados llegaron al hospital Fueron atendidos con algunas laceraciones que sufrieron Tras deslizarse en algunos vehículos En sentido general, los datos que podemos decirle De manera verdad, hasta el momento no oficial Es que son reducidas las cantidades de hechos lamentables Ya en comparación con otro año, gracias a Dios Bendiciones a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares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 exquisita, bendiciones Francis Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes muchísimas gracias Vlad y feliz día a ti, gracias por tu gran trabajo que ha llevado a cabo en este asunto de Semana Santa junto con los demás eh, compañeros de Telenor y ahora en este Día Mundial de la Tierra les damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos, buenos, días, días, Raquel. Julio, buenos días. Buenos Francis. días, Fulvio. Buenos días Buenos días. a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí en este lunes 22, octava de Pascua, según la Iglesia Católica. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios, y gracias a ustedes por recibirnos como cada mañana en sus hogares. Bueno, muchas noticias. Acaba de terminar un feriado, que he escuchado todos estos días diciendo largo feriado, largo feriado. Es el mismo, son las mismas cantidad de días siempre, todos los años. O sea que no es ningún largo. Sábado y domingo se acostumbra a trabajar los sábados hasta el mediodía la mayoría de las empresas. Feriado, mejor digamos, ningún largo. Tiene el mismo, la misma cantidad de días. La tiempo. misma longitud. Siempre, siempre. No lo comienza el miércoles ni el lunes, comienza el jueves al mediodía. Bueno, eh, y la, el COE, como era de esperarse, Centro de Operaciones de Emergencia, hizo su trabajo su gran esfuerzo, este grupo de instituciones, alrededor de 22 que lo integran, pues hicieron una gran labor y aquí también en esta provincia de Duarte no era para menos de esperar la integración de cada una de estas instituciones y el operativo que como siempre monta el, el grupo Telenor de información y orientación para sobre todo lograr los resultados esperados, la reducción de accidentes, de muertes, que la gente vaya cambiando ese chip que tiene de esa cultura, cultura antiquísima de que el tiempo de Semana Santa es para salir a beberse todo el licor del mundo y a comer mucho y a bañarse y estar en el medio, debemos irlo cambiando poquito a poco, hay tiempo de más para todo eso, para salir y divertirse, en la Semana Santa debe ser semana de recogimiento, de reflexión, de estar tranquilo en casa, de participar de los eventos litúrgicos, de recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que eh, para eso es que debe ser. Pero bueno, eso será un proceso largo, que lo veremos quién sabe cuándo, pero no pierdo las esperanzas de que algún día cambiemos exit y le demos cada cosa su justo valor y lo pongamos en su puesto. Así de sencillo para que prediquemos con el ejemplo. Bueno, en el ámbito internacional, tres meses de prisión preventiva contra Pablo Kuczynski. Tres años. Tres años, sí, tres años que aquí... aquí. <ríe> No, eso ya es cárcel, Raquel. Allá, allá, es la, allá las reglas son diferentes. No, pero eso es aparentemente. un exceso. La verdad que parece que esa es el, el, el, la, la más alta. Me parece que está pasando lo que pasa aquí, a la vez, populismo judicial. Un exceso, porque para investigar a una persona se requiere el tiempo suficiente para poderlo imputar. Claro. Es decir, todo lo, lo que ha de ser investigación tiene que dar al traste con su libertad. Aparentemente peligro de fuga y algunas evidencias según el juez de que no, eh, no estará en el lugar y demás y que ocultará información porque es, es una medida drástica. El tema no es para menos en el caso vinculado a Odebrecht que ha traído tanta consecuencias. Y aquí nada. Bueno. Aquí el otro show mediático, una, una simple un simple populismo no, aquí judicial. no se ha hecho nada aquí es una novela de muy mal gusto a las 6 de la mañana, levantando gente mira, vamos para tu casa y pero cámara. No, saben, no saben el camino a ir a Brasil vamos a tener que hacer una recoleta Francis, en la no, calle que está frente a la procuraduría ya eso pasó. y pagar el pasaje al procurador a Guillermo Moreno, es bueno que vaya con Guillermo Moreno a Brasil y se investigue allí todo este proceso del caso de Odebrecht-Lavallato y que el, la Fiscalía brasileña le pueda dar las informaciones al fiscal, al, al procurador de aquí. Bueno, eh, si pudiéramos pasar balance a nivel internacional en, este, en esta semana que acaba fue de terminar, fuera, fue Semana fuera. Santa, el tema más sonoro fue la, el suicidio del político Alan García, que aunque no lo vi en el bloque, pero bueno, no lo podemos ignorar, eh, por, precisamente dos veces presidente de, de Perú, Perú. Y precisamente por el tema de Odebrecht, cuando le fueron por segunda ocasión a, a detener Entonces hay imágenes que están corriendo en las redes sociales y bueno en todos los medios de, de comunicación que presentan la evidencia de que él, desde que lo recibió, mientras bajaba la escalera, ya él tenía la pistola eh, en, en, en el en cinto, cinto sí. Sí, con, la, con esa intención. Muchos hablan de cobardía, muchos hablan de, de miedo y demás, eh, de vergüenza. Pero yo hablo de temor de Dios, ahí no lo había. Y se dejó llenar de la desesperación y tomó la peor de las decisiones. Falleció el miércoles santo en el hospital de Lima tras dispararse un tiro en la cabeza cuando la policía intentó detenerlo. Eh, eh, de él que, se estaba investigando la estrecha relación con es el tema el poder, de Odebrecht. Uh -huh. Lo que es el poder, Alan García fue uno de los presidentes más jóvenes de las Américas. 34 años cuando llegó la primera vez. Una esperanza total de bueno. democracia, de apertura, de, de, de libertades. Y mira a dónde llega en su segundo periodo y cómo concluye su vida política, para que nos veamos en ese espejo de lo Ninguna que es el poder. De, él, él alegaba el persecución poder. política y había pedido asilo, inclusive a eh, Lima la embajada uruguaya en Lima pidió sí. asilo, pero 16 días después que había pedido el asilo, lo, re, eh, lo rechazaron y tuvo que retornar, una, fue presidente en el 85-90, 2006-2011. Dice que por eso, por la contratiempo del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y, lo, y los derroté nuevamente. Porque nunca encontraron más que sus especulaciones y frustraciones. Pero él eso debió esperar es de que se hiciera que... juicio y todo eso, claro, claro, no claro. tomar esa infasta. Otra decisión. parte de noticia internacional que nos llena de espanto uh -huh. es lo que pasa en México, señores. En una fiesta que toman la fiesta de cumpleaños como, como, como referente, ¿eh? casi siempre vienen en fiesta. Y individuos armados en la misma fiesta Hasta se la novela lo Se vemos. preparan, se preparan sí. como nada Como si se fueran a tomar un Un cóctel en la misma fiesta Y arremeten a tiro con todo hay 13 personas 13, 13 personas muertas Incluyendo. En México Y esto trae eh, como consecuencia Todo lo que ha venido sucediendo en México Hace tiempo El asunto de, del narcotráfico El asunto de... de, de de uh -huh. la droga uh -huh. y cómo tan lejos ha llegado. Y, y hablando de muertos, ahí mismo concatenando, porque este bloque es bastante corto, sí. 290 muertos, 500 heridos, ha sido los resultados hasta la hora de los atentados en iglesias y hoteles en Sri Lanka. Fuerte, bueno, es muy, similar. pero muy fuerte. Y, la más reciente información apunta al periódico El País de que le han, ya bus han buscado un responsable, están adjudicándole todos estos ataques al, al grupo yihadista nacional. Eh, los ataques que ocurrieron el pasado domingo, ayer, domingo de Pascua. Señores, increíble, mientras estaban en la iglesia, estos feligreses, eh, orando a Dios y felices por el, la Pascua de resurrección, entonces encuentran la muerte de unos desaprensivos que no, no encuentran otra forma, otra no, se, no, se, no encontramos justificación, encontramos razón realmente con lo que ha acabado. Es un hecho atroz de terror, de odio. Demasiado grande, gente inocente que no debió morir en esos atentados suicidas. Eh, bueno, eh, como a, hemos visto, el sermón de las siete palabras ha dejado eh, aturdido a algunos acólitos del poder que pretenden eh, desnaturalizar y discriminar las palabras de los sacerdotes y sobre todo el respaldo que ha recibido de toda la iglesia las palabras del cardenal. Nosotros por igual, nosotros estamos al tanto de lo que es o lo que debe ser la vida nacional y la política. La política se ha atrevido a mucho. Ya más adelante voy a comentar sobre estos atrevimientos. El fin justifica los medios, decía uno. Sí. Y le es, han caído todos los palos ese, encima al señor Osoria. Ese fin lo establecía eh, eh, Maquiavelo sí, como una Maquiavelo. descripción de lo que justificaban los, los, eh, los príncipes en aquella época Para cometer sus fechorías y hacer del poder lo que le diera la gana No más bien una enseñanza, sino una reflexión Tanto impúdica, obviamente, de la, del accionar del príncipe Del que ostenta el poder frente a los súbditos Así bueno. nos tratan ahora, como si fuéramos súbditos bueno, Jocelyn Acosta en el WhatsApp escribe, dice Jocelyn a la entrada de su pueblo, da lástima esto, hasta ahora las provincias que son pequeñas lo, lo tienen y nosotros nada, se refiere a estos <risa> nombres, comenzó por la parte, por pues, Samaná, Inagua fueron de los primeros, y Sajoma que comenzaron a elaborar sus nombres con mucho colorido y mostrándolo, dentro, mostrando los símbolos culturales. Eso está dentro de, cada, de, de, cada de la región. guía de, de los municipios. Uh -huh. Pero ya hace mucho tiempo y ya se ha completado por toda la zona aquí. Y ella está criticando que aquí en San Francisco. Y por eso no se, se le otorga punto también sí. en el SITMA. Lo que no debieran tener es la publicidad de ninguna empresa al lado. Ya no. ahí le daña totalmente. Debieran sí, sí. dejarlo así como están sí. la mayoría sin publicidad. Está Pero joven. bueno, parece que los ayuntamientos Cabrera. no tienen suficiente dinero para construir un nombre y tienen que buscar patrocinadores. Kenzi Terrero, Kenzi escribe y nos da una postal de buenos días. Muchas gracias, Kenzi. Junior Almanza del sector Los Jardines nos da los buenos días dice Francis, al director de INAPA, por favor, enviar a los camiones repartidores, repartidores de agua al sector Los Jardines primera etapa de esta ciudad que escasea el líquido. Atentamente Junior Almanza, presidente de junta de vecinos de la zona. Gracias por escribir. Fulvio, está de bueno, cumpleaños los no, no, no, no, no, amigos de INAPA. ¿Ah? Que está de cumpleaños Correcto Richard Tejada, tú, tú has enviado sí. la foto de Richard Que está de cumpleaños Así que felicidades el, el, el para él Es el moderno él. para Richard El, diputado, el flaco, el, el, el de joven El de joven El de joven Sí ah, La nueva escuela Pero ahí está Felicidades para Richard él Richard Tejada ¿Ya, ya ganó? No. <risa> el número que termina es 0966. Nos da los buenos días. Joven que falleció, tenía un mes ingresado en el centro privado y debido a que los familiares no tienen recursos, deciden llevarlo al hospital, eh, al cual moverlo, coge líquido en los pulmones y lamentablemente falleció. Ese es el caso que fue ocurrió por fuera o por encima de las 6 de la tarde, según nos explicaba Vladimir en el bloque informativo. Nos toca una pausa. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Les envío un abrazo bien grande a todos nuestros seguidores, a los que nos ven a través de la maquia de la Internet, www.telenor.com.deo, cada vez son más. Bueno, es el tiempo de Francis Rodríguez para el tema central. Adelante. Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes eh, Bueno, luego de este lunes de resurrección Y que se proclama que está vivo En verdad resucitó Jesucristo Como lo había establecido la palabra y lo había predicho pero somos siempre duros de corazón, de entendimiento y no los vemos a cada momento cuando nos levantamos al abrir los ojos. Debemos dar gracias a Dios como lo hacemos aquí cada mañana y pedirle encarecidamente que nos dote de inteligencia para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, pero sobre todo en nuestra vida eh, profesional. Y familiar, que tanto lo necesitamos. A cada momento pueden surgir desavenencias que son eh, propias del, de las parejas y las cosas, que lamentablemente a veces terminan mal. Y hemos dicho desde aquí que ni una más, y nos llama poderosamente la atención, la. Las, reflex, las distintas reflexiones y que preferimos mantenerla en, centrada en que este tiempo de Pascua, este tiempo de, de Semana Santa, de ver la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo sea la que nos sirva a nosotros también para morir al hombre viejo y nacer en el hombre nuevo y que ese hombre nuevo traiga consigo todo lo bien para usted, para toda la familia, para todos nosotros. Pero con, con este mismo eh, tiempo, cada año, el sermón de las siete palabras. Vamos a permitirle a Doña Felicia que nos traiga el cafecito y el té. Es un espacio de reflexión oh, yeah, profunda conocida. que hace la iglesia, posterior a la carta pastoral Gracias. que cada año previo al 27 de febrero la iglesia como, como entidad integrada y reflexiva manda un mensaje a su feligresia al país por entender prudente y necesario recordarle al político Gracias. a quienes tienen la responsabilidad de gobernar recordarle que dentro de todo lo significa responsabilidad del gobernante en República Dominicana dado por el artículo 128 de la Constitución está la de dar o rendir cuentas cada año a la Asamblea Nacional y al país de sus ejecutores y cumplimiento es como esa verdadera evaluación que debe hacerle el pueblo a quien gobierna, porque del pueblo deviene el poder, y el poder se ejerce por el voto que le da cada ciudadano a ese gobernante, a ese político, a ese partido. La iglesia entonces hace lo propio. En cada lugar que hay una célula de la iglesia católica tiene pensadores profesionales de las distintas áreas, economistas, politólogos, sociólogos, psicólogos, abogados, sacerdotes, guías espirituales de nuestras comunidades. La iglesia católica es un componente importante para cualquier sociedad. Y sobre todo porque consigo trae la buena nueva. Y de nosotros seguir la regla nos va bien. Con reconocer nuestros, nos, nuestros errores y transformarlo positivamente nos va bien. Pues eso, en la reflexión, fue la expresión bien socializada por parte de la iglesia y en voz del príncipe del número uno de la iglesia en República Dominicana y que con quien he tenido diferencias de, muy particulares respecto a cómo aborda el tema frontera y migración pero en este tema, obviamente que nos encontramos todos, instituciones no partidarias, todos los partidos políticos, incluyendo su propio partido de gobierno, el PLD, supera en su gran mayoría la, la no tocar la constitución dominicana. Y lo que dijo Osorio... Es el sentir de la iglesia, pero es el sentir de la gran mayoría, Porque si tú sumas que el partido de oposición PRM obtuvo un 47%, y el resto de los partidos que sumarían más de un 20, más de un 14 para ser consciente, que tampoco está y la iglesia y la sociedad no partidaria, Creo que supera por más del 76% que dice las encuestas que está en contra de una nueva reforma. Pero yo quiero es sujetarme no a la reforma por miedo a la, ref, a, la ref, a la repostulación, ni porque no quiero que vaya Danilo. No es eso. Más bien es a la reforma porque no quiero seguir viendo que los partidos, cuando se engrampan en el poder, crean que se puede tocar ese contrato social que nos corresponde a todos, no a un hombre. Respetar nuestras reglas y nuestra constitución. A eso es que me refiero. De seguir manuseando, desnaturalizando el derecho constitucional de los pueblos. Obviamente... Que se está transitando hacia una dictadura A nadie le puede, en, eh, nadie le puede eh, molestar Que se le advierta, que se le indique Que no obstante, tener prohibiciones y límites, rayas Usted la cruce porque usted está en el poder Y yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Raquel y Fulvio? Eso es. Cuando usted supera. Eso es dictadura. Las reglas. Eso es dictadura. Cuando usted supera su propia regla que se le impone cuando usted juró. Y por, respetar, y defender y establecer y que se respete la constitución. Sí. ¿Qué es eso? Y ahí, que él está por encima. ¿Por qué tanto incono? ¿Por qué tanta rabia? ¿Qué decía Ful? Y hay indicios. Tú tienes de frente a, al poder legislativo, tienes a tu mano izquierda el poder judicial, tienes a tu, a tu parte de trasera la prensa, tienes de frente al poder militar, tienes los principales empresarios del país, las principales familias. Entonces, tú tienes en una dictadura. Entonces... Cuando yo quiero mi congreso, no fuiste tú que lo dijiste. Cuando tú complaces Ni fui yo. esos egos y esas particularidades sin límites del poder, se ejerce la tiranía, se, se ejerce el totalitarismo. Porque lo que diga el, el príncipe es lo que va en este país pero yo quiero preguntarle a los propios que están recibiendo un salario de forma incorrecta, de forma indebida, como es el caso de lo que comentábamos de los hijitos, tanto de Lucía Medina como de, del de la CAS, cuando reciben un salarito de 120 mil pesos dominicanos y residen en el extranjero, sí. otros tienen otro nuevo o en, en Estados Unidos es representante de que, que si yo qué cosa, pero reciben su salarito de aquí, el grupito. Entonces el sermón de las siete palabras, la iglesia y a Marchena, que trata de minimizar a la iglesia y de darle un reproche, estableciendo que uno de cada cuatro personas en Estados Unidos, nos estamos refiriendo aquí Marchena, donde ustedes han querido hacer lo que le venga en gana en este país, sin tomar en cuenta los límites ni las reglas. Creo que lo que no se hace con el concurso del Todopoderoso con Dios encuentra una gran pared. Y esa gran pared, en principio, de los hombres aquí abajo, somos los que estamos soportando a cada momento sus majaderías y respeto y su falta de enseñanza al cumplimiento de la norma. Y por eso... Hacen que otros la incumplan Y por eso hacen que la iglesia piense Que se está encaminando hacia una dictadura Nadie tiene que ponerse bravito Por el contrario, agradecer Que cuando tú subiste los gridios, los cristales Parece ser que solamente escuchas Tu propia música y tu propio discurso Abre los cristales Mira alrededor Para que sienta y piense Como piensan los dominicanos de tu plan malsano de volver a tocar la constitución sin respetar precisamente la propia constitución. Esa es una reflexión dentro del sermón de las siete palabras del cual estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias Francis, nos toca una pausa, ah, no sin antes de agradecer a Bruner de la Rosa que nos manda una foto en el whatsapp. Dios te bendiga a ti también. Gracias, Brunel. Nos escribe el número que termina en 7978. Nos da los buenos días. Y dice: No entiendo la lucha contra la corrupción hoy en Latinoamérica. De corruptos acusando a corruptos. Uh -huh. Explica esta. Es que verdad. hace la pregunta. Es verdad. Nos toca bueno, una pausa. Pasó en Brasil. El, el, el que acusó ahora está acusado de corrupción y Dilma está afuera. <risa> Precisamente en el Día Internacional, o Día Mundial de la Tierra, algunas cifras de importante para tomar en consideración antes de pasar al segundo tema brevemente es nuestro planeta tierra surgió hace 2.500 años esto lo publica la página web la organización ambientalista internacional sin fines de lucro vitalis lo pueden encontrar y ampliar esta información el volumen total del agua se estima a 1.420 millones de kilómetros cúbicos la superficie terrestre de 509 millones kilómetros cuadrados aproximadamente mide 12,713 kilómetros de diámetro de polo a polo. Su punto más alto es el Monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar y su velo velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo. sé que hay muchísimos datos interesantísimos para buscar y reflexionar en este día de la Tierra, sobre todo para que reduzcamos nosotros la huella ecológica que estamos dejando y de la forma en que maltratamos a nuestra casa grande. Es tiempo ahora del segundo tema. Le corresponde a Fulvio Ureña. Muchísimas gracias Raquel. Eh, Francis tuvo que irse por asuntos personales, ya estará con nosotros mañana. Eh, en, a raíz de este día, día mundial de la tierra, yo quiero compartir parte de mi comentario a eso. La otra parte será otro tema totalmente opuesto. Me voy a referir al caso del sermón de las siete palabras. Pero primero, quiero compartir con ustedes algo sobre la Tierra. Y este Día Mundial de la Tierra que se crea, para que cada 22 de abril eh, se les recuerde a la gente que vivimos en una casa común, que vivimos en una casa donde no tenemos otra. Apenas eh, esta pequeña película. No podemos mudar. <ríe> sí. <risa> Apenas esta pequeña película en el globo terráqueo que muchos estudiosos la comparan a la cáscara de un huevo. Si usted sube demasiado ya necesita oxígeno para vivir y si baja lo mismo y pasa también si es en el agua mucho más, la presión lo aplasta. Y tenemos esta parte frágil verde que es la que nos permite convivir en esta casa, en esta habitación que llamamos tierra, planeta. Y qué bueno es ir a las montañas, empaparse de, de verdor, de frescura, ensuciarse la, las manos de tierra, constatar la naturaleza, subir con esfuerzo hasta el último perdaño, sudar con ella y respetarla. 22 árboles, 22 árboles son lo que se necesitan para producir el oxígeno que usted respira. Cada ser humano respira cerca de 7 kilos de oxígeno diario. 22 árboles se necesitan para eso. Si usted tiene tres árboles alrededor del hogar, esto lo reduce el uso del aire acondicionado en un 50%, pero si tiene un samán prácticamente se lo reduce al 100% porque un samán da mucha frescura. Un árbol consume de dióxido de carbono diariamente, si es un árbol grande, lo que 100 carros tiran a, a, al medio ambiente de dióxido de carbono. Todas estas ventajas y que nos dan el hábitat, nos dan la medicina, nos dan la cobija, nos dan la protección del sol, nos dan todo. En esta madre tierra que los indios pieles rojas de Estados Unidos, los Hopi, le llamaban o le llaman la Pachamama o la tierra madre, y que no se podía vender porque la tierra no era de nadie, simplemente pasaba de una generación a otra. Y ellos se encontraban extraños cuando los colonizadores llegaron y le ofrecían. Y no, no, es la Pachamama, simplemente pasa de una generación a otra. Y ellos tenían la creencia o tienen la creencia de que es así, y que las corrientes de los ríos es parte del espíritu de la vida y qué bien, qué bueno lo comparan, y hoy nos, nos encontramos como nación sumergido en una sequía, sumergido en una realidad de que la mayoría de nuestros ríos están secos y contaminados, altamente contaminados, y nos encontramos en, el despia en la despiadada avaricia del ser humano de destruir, y aprovechar todos los recursos, no importa, todos los recursos naturales, no importa quién viene detrás, no respetando las nuevas generaciones. Y hoy, en este Día Mundial de la Tierra, llamamos a crear conciencia de que ese mismo espacio que a nosotros se nos dio cuando nacimos, tenemos con responsabilidad que entregarlo, limpio y en condiciones vivibles y habitables a los hijos que vienen detrás, a los nietos que vienen detrás, a las nuevas generaciones, porque solamente tenemos esta casa donde vivir. El otro tema que quiero compartir con ustedes es el tema de la denominación de dictadura. El arzobispo Osoria, en sus pronunciamientos, a principio de Semana Santa, decía que estamos abocados a una dictadura. Inmediatamente le salieron todas las voces del gobierno. a entrarle al obispo por ese por pronunciamiento. Inclusive, salió Ezequiel Molina, que es un ícono de la comunidad protestante, a decir que eso no es cierto, a no compartir esas partes. Pero, ¿qué es una dictadura en los tiempos modernos? Ezequiel Molina parece ser que se dejó llevar por esas emociones que tiene el ser humano, muchas veces que nubilan el pensamiento. ¿Qué es una dictadura? Hay cuatro poderes. Nuestra bandera está cifrada por Dios, patria y libertad. Es, una, es un pueblo cristiano. Y el poder legislativo, aquellos que tienen que legislar que tienen que fiscalizar, que hacer leyes, que cuidar lo que se está usando en nuestro país. Ese poder legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que debe ser una sola, está arrodillado al Estado. Hacen las leyes sin leerlas. Aprueban proyectos sin leerlo, Venden patrimonio nacional sin leerlo. Ejemplo, vendieron a la Barrigol y ni siquiera leyeron el proyecto. Los contratos de la empresa Odebrecht lo aprobaban sin leerlo. Simplemente porque le interesaba al Ejecutivo. Entonces ya tenemos uno de los poderes arrodillado al Estado. El otro poder es el Poder Judicial. Y ustedes vieron lo que sucedió con la magistrada Miriam Germán. Es un ejemplo. Y ustedes vieron también cómo imponen ahí a un juez que es miembro del comité político del de PLD y lo impusieron ahí. Ustedes ven cómo está la justicia con los casos de impunidad. Ustedes ven cómo están en la justicia con los casos de corrupción archivados. Ustedes tienen un departamento de ética y moral y cuestiones que no hacen nada con Lidio Cadet. Eso es corrupción, eso es robar. Tiene un departamento que se llama Petca que tampoco hace nada y responde a los intereses del Estado. De una persona que hable mal del Estado, si no le conviene al Estado, si tiene diferencia con ellos, entonces le caen encima. Eso también es robo, eso también es profanar porque me está quitando la libertad, me está robando mi derecho como ciudadano de emitir juicio, de tener diferencias, divergencias, ideales distintos, forma de pensar diferente. Entonces el poder de la justicia de Ezequiel Molina está arrodillado también al Estado. Tenemos el legislativo y tenemos el judicial. Y cuando usted ve a Ezequiel Molina que... Casi 6 mil millones de pesos se dedican todos los años a publicidad del Estado. Y cuando usted ve cientos y cientos de programas y de medios de comunicación arrodillados al Estado, estamos en el cuarto poder que también está arrodillado al Estado. Cuando usted ve también lo que está pasando en los mandos militares, cómo está entrando aquí la droga, ¿Cómo nunca se sabe quién es? Eso está arrodillado también al Poder Ejecutivo. Y cuando usted ve también que 16 de las principales familias del país, empresarios de las grandes empresas dominicanas, dejan de pagar por exenciones de impuesto cerca de 240 mil millones de pesos al Estado, y se, la, se tienen que sacarle ese dinero a los pobres, a los que consumimos gasolina y no se llevan por reivindicaciones sociales a las necesidades del pueblo. Ezequiel Molina, eso también es dictadura, eso también es robo. Y nosotros como nación, como ciudadanos, tenemos derecho a tener divergencia. Aunque Orfalina diga que el presidente es igual a Jesucristo porque anda salvando vidas, yo puedo decir que eso no es así. Aunque Marchena diga que la iglesia está tan vacía porque se meten en asuntos que no tienen que meter, eso no es así. Yo difiero totalmente, totalmente de Marchena. Y aunque me digan a mí que si quieren hablar de los asuntos sociales, que hagan un partido político como ellos dijeron, yo tengo diferencias. Y el sermón de las siete palabras desnuda una realidad que estamos viviendo. La desnuda totalmente, porque ese sermón simplemente es una expresión del pueblo. Eso se vive diciendo en todos los pasillos. ¿O acaso no lo saben los que dirigen el DNI, los que son calieses, para interceptar todas las llamadas telefónicas e intervenir la privacidad de los ciudadanos cuando les interesa? Claro, entonces yo soy solidario con el Sermón de las Siete Palabras y con la Iglesia Católica y su postura responsable a favor y con el pueblo. Que vengan más Siete Palabras, que vengan miles de sermones más, porque no podemos ser indiferentes a esto que está sucediendo. Porque yo quiero que mis hijos vivan en una sociedad diferente, más digna, más, más participativa. Que sean realmente y se sientan orgullosos de ser dominicanos. Muchas gracias, Fulvio, por tu reflexión. Nos toca la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, dentro de la Semana Santa, Semana Mayor y el tiempo de cuaresma, es costumbre en República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano, porque en las redes sociales, no sé si pudiste ver, Fulvio, unas imágenes en, en, en Nueva York, cómo estuvo la venta de las habichuelas no, no, con no. dulce. Eh, la Era habichuela con dulce se, se hizo llenos. dueña de, de, de, <risa> de Nueva York. Unos vehículos llenos con unos envases que sí, se vaciaba sí, uno sí. y venía al otro, y la gente en unas filas desesperada por, por disfrutar las ricas habichuelas con dulce. Que lo tenemos listo ya, el reportaje de cómo se fabrican nuestras habichuelas. Vamos a verlo. suyo? Ramón Antonia, Olivares Ok, vamos a ver cómo, cómo es el proceso de las habichuelas con dulce, cómo se hace una habichuela con dulce, cómo se inicia primero, ya vemos que su esposo, el señor Leoncio ya preparó el fuego y todo, ¿qué sigue ahora? Ahora pongo el caidero, ok, las, Después, la habichuela, he la habichuela. paseo la habichuela, Muy bien. Vamos a ablandar ahí. Ok, las se van a ablandar ahora. ¿Y sí. qué más o menos, qué tiempo se toma ahora eh, esa avisola para ablandarse en esa paila? Bueno, como media hora. Media hora más o menos. Ok. Ahora guayamos el coco. Se saca la leche. Se le echa la canela, va a la canela. Ok. Vamos a ver el proceso. Vamos a esperar a que a que... la habichuela y ya luego sabemos cuál es el proceso. Sí, pues se ablanda con la... Ah, se ablanda con la... Con la canela. Ok. Echamos la canela. Entonces se le echa cuando van a hervir la habichuela, los clavos y la canela. La canela, los clavos se hierven a tarde. Ah, muy bien. Vamos a esperar entonces a que la habichuela hierva. Bien, señor Leoncio, ¿qué estamos haciendo ahora mismo aquí? ¿Qué usted está haciendo? Bueno, estamos. Yo estoy aquí pelando la, la batata para enviársela allí a la metá la, la, la buchuela para que se ablanden juntas ahí, todo, para que cojan gusto ahí. Muy bien. Doy, que cojan un gusto especial, porque si la ablandan es diferente, no se les trapa el gusto. Ok, ¿cómo es el proceso del pelado de, de la batata? Vamos a ver. Bueno, esto se le quita la caca bien quitada para que no, si, no se quede con caca. Doy, Muy bien. Y, pues, y pelada ahí. Así es una cosa limpia. Muy bien. Sí. ¿Y que sigue después de eso? que más le tocó de pelar? A ver, me, me toca pelar el coco, el guayayalo, para echarle la leche a la habichuela, que eso es lo que le da gusto. Un gusto hondo me Muy bien, muy bien. <risa> We'll be right Señor Leoncio, ¿qué estamos haciendo aquí ahora mismo? Bueno, estamos quitando la cáscara de coco para poder guayarlo. Ok. Eh. ¿Y, cómo, y por qué, cómo, cómo se pela el coco? Veo ahí que usted tiene como un estilo para, para ir llevándole la... ¿Cómo se llama? La jícara. La jícara. Para, para que no quede la masa para guayarlo. Muy bien. Señor, lo quitamos eso. ¿Cómo lo guayamos? <ríe> La máquina pela coca. ¿Cómo se llama el colín? La máquina pela coco. ¿No, ¿No se le rompe el coco a usted ahí? No, no No, si no, se le rompe no me voy a casar ahí. ¿Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Usted tiene algún estilo? ¿Eso se practica? Claro. Yo lo puedo pelar así mismo, ¿cómo usted? es usted? No, es muy difícil. Eh, eso lo aprendí con el coco muy bien. Sí. ¿Cuántos años tiene usted pelando coco? Bueno, tengo como 40 y pico de años Pelando, pelando coco. coco. Ok, vamos, vamos a ver cómo quedó el coco. Eh, quedó de ahí a ahí. Ah, <ríe> ok. Entonces ahora se guaya. ahora vamos a poner el otro. Ah, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vemos con un guayo y vemos con los cocos. Pues Guardar el que se coco para ahorita sacar la leche. Ok. Para seguir trabajando con la mechuela. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es el, cómo se hace? ¿Cómo se guaya el coco? Bueno, vamos a ver. Que... ¿Cuál es el proceso? Sobajo ahí. Eh. Sobao. Así. Así. Eso es buen espinazo, que aruncha un cosas, ¿eh? Pero, ¿y por qué? Eh, eh, vemos que hay personas que lo licuan, ¿por qué tú no lo licuas? No, porque así se sacan todo el gusto. Cuando se licuan. Sí, a veces la, la, la licuadora se tranca y se jode. No, y por eso, esto es natural. Yo no veo que eso es una máquina. <risa> de de, de fulpando. <risa> ¿Cuánto? Okay. La leche. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué proceso es este? Estamos pimiendo el coco, sacándole de la leche. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la vamos a apiar de, de este difopón para ponerla a enfriar, luego licuarla. Eh, eh, ya están hervidas la. Sí, ¿Cómo, está ¿cómo sabemos que están hervidas la Ya Porque están blanditas ya. Ah, ok. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ahora se ponen a enfriar. y... Luego, cuando se fríe, con la leche de coco, se va ligando, echando en el vaso a la licuadora y se bate, Entonces, después que se licue bien, vuelve y se echa caidera, vuelve y se pone al fogón, se, deja, se le echan los sazones que faltan y ahí coge el gusto que le más que manda Ramona, ¿qué estamos haciendo ahora, uh, en este momento? En este momento la estamos sacando, de el para dejarla enfriar, para licuarla. Ok. este proceso que estamos haciendo aquí ahora, que es? ahora la estamos colando porque la licuamos hay que colarla y volverle a echar la pala entonces que estamos esto que le vamos a echar ahora? esta es la vainilla para vainilla que le, le digas ok la leche la un poquito de sal, de sal ah también se le echa sal? Sí. porque ya hay de sal y el sal queda aguda traeme los clavos me están hibido ¿Y esto qué? ¿Esto qué le van a echar ahora a la bichuela? ¿Qué es? Eso es lo clavo hervido Clavo hervido Muy bien clavo no, O sea, no se le echa el clavo completo, sino el agua El agua. Ahora le echamos la leche, canelce de Le qué, qué función hace la leche? Que le da buen gusto le da un gusto, muy bien. A esta, a esta cantidad de bichuelas, ¿cuántas latas le vamos a echar? Le vamos a echar tres latas. ¿Tres latas? Sí, porque le echamos la leche coca. Ok. Vamos a <risa> dejar que la vamos a echar ahora a la habichuela? Ahora ¿eh? le vamos a echar la pasa. ¿La pasa? Le le un poco. ¿Qué función hace la pasa? ¿Para qué se le echa la pasa? Para que le den mejor gusto. Ok. ¿Qué ya estamos en este proceso que eh, eh, vemos que esta es la parte final ya de, de la bichuela que le falta a esta bichuela con dulce para terminar le falta la galletita ok con leche. vamos a ver ahí están Ya que están terminadas, ya están listas para, para comer. Ah, muy bien. Yo estaba yo estaba simplemente transportado en ese campo Disfrutando esta bicholita Yo tú, no creía que quis, se iba a terminar Tú quisieras tenerla Yo, la Yo me quedé con la taza y, Esperando y, y, la tacita Como saboreando Se la ya. comieron solo, sí, se la comieron solo <risas> Bueno, hay que saludar a la señora Ramona Olivares y a su esposo, que además de mostrar que cocinan juntos, ese es el mensaje que nos mandan de trabajo en equipo y de que las cosas del hogar no tienen sexo, que son de todos, y que bueno, y que lo hacen, y eso le fortalece la relación sentimental que tienen. Eh, yo la relación de pareja, por supuesto, aparte del gusto, ¿verdad? Sí. Porque el que, el que hace habichuela tiene que tener un buen gusto y son las tradicionales, el tradicional claro. postre para esta temporada. Enhorabuena, felicidades. Y, y, y fíjense, Raquel, que Nueva York, Manhattan, Uf. se convirtió en la ciudad de las habichuelas. Yo la probé, gustes. yo la probé, la sé eh, muy eh, bien eh, ahí eh, también. Óyeme, eso fue... Poniendo en alto nuestro país. Son las dominicanas llevando, llevando el sabor sí, para todos los lados. Y, y óyeme, filas y filas, buscando su con dulce. Así es. Disfruten. Pues, con este reportaje nos despedimos en el día de hoy, esperando contar con su fidelidad, con su compañía. Mañana en la próxima entrega. Hasta mañana.